Es que también va para mañana. Ay, papi, es ah, que también va shit. para mañana. Ay. Sé que no soy perfecto, pero todavía dan más costoso. Fue como un frenesí. Pasó el tiempo y fuiste lo mejor en mí. Dimos un giro de 360. Ahora está con. Me encanta verte en tu desnudez Que yo te quiero tener y no te quiero perder Vamos a hacer esto otra vez mujer Que si vuelve a suceder yo contigo me vuelvo a envolver Nena, que tú estás más rica que antes y más dura Que voy a hacer de ti? Tu vida una locura Pero una locura buena Pa' que sepa lo que la que es ser feliz y hacerte abuela Ay, te, te, te, No soy perfecto Para ti besos y regalo El hombre que se siente realmente afortunado Bebé yo contigo quiero agarrar tu mano No quiero tener a nadie más a mi lado Solamente para ti besos y regalo El hombre que se siente realmente afortunado Bebé yo contigo quiero agarrar tu mano No quiero tener a nadie más a mi lado Sé sí que no soy perfecto pero tú